Hola, eh, continuamos eh, sobre, hablando sobre la historia digital, eh, parte de lo que recientemente se llama eh, las humanidades eh, digitales. Eh, estábamos hablando de cómo afecta lo digital a la investigación, comentamos ya en el episodio 24 cómo afecta al acceso a las, a las fuentes, a la bibliografía, y ahora viene lo más importante, es decir, cómo afecta a la propia escritura de la historia que investigamos. ¿no? Que el momento de escribir el resultado de nuestras investigaciones es el momento culminante del proceso de investigación, como todos sabemos y vivimos ¿no? y lo experimentamos, lo sabemos muy bien, que es muy importante porque es el momento en que se le da forma y, y, se, y se prepara el resultado de la investigación para la transferencia de resultados. ¿no? Eh, con todo esto de lo que vamos a hablar ahora, la escritura digital de la la historia es poco valorado, lo menos valorado. Sin embargo, es lo más importante. Eh, se trata, cuando hablamos de la escritura digital de la historia, de incluir eh, en, en, en los textos, enlaces, vídeos, eh, audios, eh, imágenes, como proponíamos hace 23 años en el artículo hacia un nuevo paradigma eh, historiográfico, pero... Nadie lo hace todavía, o casi nadie, si tenéis noticias de investigaciones publicadas de esta manera me lo, me lo decís, pero yo por lo que conozco prácticamente nadie, nadie, nadie lo hace. ¿no? ¿A qué se refiere la escritura digital de la historia? Bueno, a publicar en multiformato las fuentes, los propios textos, la bibliografía de nuestra investigación de manera que sea posible una lectura tridimensional de, de, del trabajo eh, tener en cuenta que estamos habituados a, a, la, a la estructura bidimensional del, del, del papel ¿no? eh, Ahora, con, con, con los avances tecnológicos, es posible introducir cuanto menos una dimensión más, eh, lo cual permitiría una lectura plural, es decir, siguiendo itinerarios eh, diversos y publicar de otra manera, sin límite de espacio, pues lo que hoy son citas, eh, lo que hoy es, son notas a pie a pie de página y el propio texto claro naturalmente eh, no solamente estaría eh, compuesto de, de letras sino que sería un texto digital que podría incluir otros otros formatos para, para escribir el resultado de nuestras investigaciones yo si queréis un ejemplo incompleto pero es que no, no hay mucho donde elegir para y entender lo que puede ser eh, un trabajo m, de historia eh, publicado digitalmente, yo pondría el, eh, el, la, la versión digital de algunos periódicos, concretamente del, del país. Claro, es un ejemplo limitado, pero de luego que va mucho más allá de lo que es el puro texto escrito con citas en texto y notas a pie de página, eh, eh, que solemos hacer, ¿no? Y claro, en el país mismo pues, están, no están mezclados los diferentes formatos. El texto, el periodista hace su texto, como siempre, y no incluye nada, nada más que letras, etcétera. Y después, aparte, pues van imágenes, van vídeos... Van etcétera, van enlaces, sobre todo las imágenes y los vídeos van en directo, no, no a través de direcciones, de direcciones ¿no? sino en directo, de manera que una, sin interrupción puedes pasar de un texto a una imagen, a un vídeo, incluso a un eh, audio. ¿no? Ese es un poco el camino, un camino inédito que habrá que recorrer a lo largo de este siglo, más bien en la primera mitad que en la segunda mitad, creo yo siendo optimista ¿no? realmente para hacer esto la escritura digital de la historia pues hay un problema tenemos un problema en nuestra propia cabeza, es que uno se marea si tiene que trabajar eh, con, con tanta información a la vez eh, en, en tantos formatos a, a la vez, haya un sistema de hacer de hacer naturalmente notas de lectura, notas de los documentos, un, un sistema bidimensional, pero le introducía audios, vídeos, enlaces, etc. La cosa se complica. A mí me gusta decir, como sabéis, que hay que trabajar al menos con dos ideas a la vez, pero aquí son más de dos ideas a la vez. Necesitamos que Nativos Digitales y Millennials pues, jo, vayan entrando en la, en la academia y sin hacer concesiones, porque claro, también puede ser que un joven en fin, que se maneja bien en, en internet y sin embargo se adapta al conservadurismo académico y, y escribe todo en forma de texto y después en sus momentos de ocio pues, pues sí, eso sí utiliza diferentes formatos, etcétera, cuando ambas cosas debían ir eh, juntas eh, naturalmente ese es el ese es el camino, ¿no? Tan, tanto el, el problema es de, de tal tamaño que ni siquiera las tesis doctorales sobre la temática de la nueva tecnología, de multimedia, eh, en fin, redes, redes sociales, etcétera, se, se, se escribe eh, digitalmente, simplemente en papel, ¿cierto? que es obligatorio en la mayor parte de las universidades que las tesis doctorales estén en papel todo, en todo caso pues puede ir contenida un CD-ROM, pero allí está todo en papel y lo más que puedes encontrar digitalmente es una nota a pie de página con una URL, decir, una dirección a la que si quieres puedes acceder eh, no, eh, o no bueno esto, sobre esto por lo tanto hay mucha resistencia académica tardará pero ya lo decía, en el siglo en el que estamos, más pronto que tarde veremos tesis y artículos y libros escritos digitalmente, no solo difundidos digitalmente, sino escritos digitalmente. Bien, hasta aquí hemos hablado de, de la escritura la historia y su relación con Internet, pero lo más fácil con todo, insisto, eh, es hacerse entender cuando hablas de, de la historia digital entendida como difusión de la historia, eso es lo más evidente. ¿no? Bueno, pero profundicemos un poco eh, en, en el tema. En el tema de la difusión de, de, de los artículos y de libros de historia a través de Internet. Yo parto de mi propia experiencia, de, de, mi, de mi web personal, como ya hablamos en el episodio anterior, donde creo que de, se demuestra que es posible una alta divulgación de los escritos académicos con un, con un impacto. Mmm, en la opinión y, y en el mundo lector, eh, en fin, eh, enorme, ¿no? Por ejemplo, ahora últimamente, por fortuna, pues se ha creado Academia.edo, etc. Eh, Entonces, bastantes colegas están publicando o republicando sus artículos, e incluso libros, más bien los libros en PDF, pero bueno, sobre todo sobre todo papers y y, y, y artículos. Pero es que el impacto de, de Academia Edu en relación con el impacto de las publicaciones web es pequeñísimo y está muy circunscrito al mundo exclusivamente académico. Mi, yo mismo he subido a Academia Edu también pues una gran parte de, de mis trabajos. Y tienen 60.000 visualizaciones que no se pueden comparar con el millón 300.000 de visualizaciones que estos mismos artículos y trabajos generalmente breves tienen en el mundo web, en mi página web personal. Estamos hablando de no de decenas, sino de cientos, de miles de lectores que no, no son exclusivamente académicos, evidentemente hay un público interesado que sigue eh, todo, todo eso. Por lo tanto, yo creo que es posible eh, divulgar de una manera masiva eh, los artículos y los trabajos académicos, para lo cual hay dificultades internas, que es nuestra propia mentalidad, en nuestro propio conservadurismo eh, mental y externas, claro, eh, la, la inercia de las de las instituciones ya lo comentamos, ¿no? Kuhn lo, lo explica muy bien cómo, el, cómo las instituciones académicas tienden al conservadurismo pero también explica muy bien cómo eh, para que avancen eh, nuestras eh, disciplinas es necesario que el nuevo paradigma se imponga al viejo paradigma y cómo hacerlo, es decir lo, tenemos los ambos ejemplos amplios. En, en, en los dos sentidos pero de entrada nos tropezamos con la inercia de las instituciones ante en este caso una forma nueva de escribir eh, académica, académica académicamente que se superará eh, obviamente pero no sin, sin esfuerzo por, por, nuestra, por nuestra parte, por lo que yo llamaría la vanguardia historiográfica del siglo XXI lo que hay que decidir, nos dicen, es si se escribe para los colegas o para un público más amplio. La respuesta es ambas cosas son posibles. Es necesario que nuestras publicaciones tengan un uso académico, válido sobre todo para el currículum vitae, y un uso público. Y es posible y es mi propia experiencia que es posible. Pero claro, eso exige afinar en temas y enfoques, afinar... Eh, eh, y avanzar en eso de humanizar la historia que nos proponía eh, Marblock si queremos llegar con nuestras investigaciones académicas a un público oculto mucho más amplio que el, el estricto público académico creo que en mi propia experiencia me da fuerzas y autoridad moral eh, para defender que para, para difundir eh, eh, los, los trabajos académicos y llegar a un público amplio no es necesario ni retroceder a la biografía eh, a, a la historia batalla a la temática eh, profesión, eh, tradicional ni es necesario pues, hacer novela para poder llegar a un público más amplio es decir, se puede hacer investigación seria con, con documentos, escrita lo mejor posible, pero claro, con una estructura a la eh, digital que, que es donde podemos tomar ventaja de, de respecto de la historia tradicional eh, o respecto de la novela histórica, que están mucho más atados a naturalmente las formas más tradicionales de escribir que no despreciamos naturalmente pero que estamos hablando de, de, de ir más allá eh, para llegar a más, a, más, a más gente y acercarnos globalmente a, a la historia eh, que queremos eh, reproducir eh, hoy en día en suma que hay que publicar nuestros trabajos artículos y libros en webs no, no solo en academia Edu. lo cual si queremos que tengan ese doble uso académico y público pues debemos de pensar en, en un doble triple o cuádruple publicación de un mismo trabajo en formatos distintos, incluso en países distintos, y en ese sentido hay que ir más allá de, otra vez del conservadurismo académico que dice que no, que una publicación solo puede estar publicada en otro sitio, oiga Aquí no se trata solo de publicar para conseguir méritos, que no es poca cosa, es un derecho y, y una obligación hacerlo por nuestra parte, sino se trata también de que lo que se hace en la universidad llegue a todo el mundo. ¿eh? Sino que se trata también de que nuestras publicaciones lleguen a un público más amplio que hoy en día se está haciendo una idea de lo que es la historia de. Nuestros países respectivos a través de la novela, más a través de la investigación que con todo rigor se hace en las universidades y para eso es necesario publicar en varios sitios y en varios países, eh, porque naturalmente, incluso aunque sea digitalmente, eh, los lectores tienden a reunirse en comunidades vinculadas pues, a, a, sus a sus países eh, re, o localidades eh, eh, respectivas yo publico en, en varios lugares, en mi página web, veis allí publicado, en, está publicado normalmente en un libro y una revista académica eh, suele ser la primera publicación y después se multiplican las las publicaciones, la mayor parte de ellas sin que yo tome cartas en el asunto, sin que pasen por mí ni, pero no, no, me, no me importa, no me importa porque se trata de ofrecer el trabajo a un público lo más amplio posible eh, y, no, y no de restringirlo y menos, como pueden hacer en otras disciplinas, pensar en cobrar eh, por, por, por acceder a, nuestro, eh, a nuestros trabajos ni cosa parecida porque la historia tiene que cumplir una función social. Eh, por favor, y a nosotros nos pagan ya las instituciones académicas para las que trabajamos etcétera por lo tanto se trata de regalarle a todo el mundo el resultado de nuestras investigaciones a través de internet y favoreciendo pues la publicación en diferentes lugares y en diferentes eh, formatos bien, hasta aquí hemos hablado de historia digital, ahora ya brevemente y terminando resumir eh, eh, el otro concepto ¿no? la historia de la historia digital Digital, es decir, la historiografía digital. Ya hablamos, por eso que voy a ser muy breve, en el episodio 19 de, de historia a debate como paradigma de, de, de la historiografía eh, digital, con, con un alcance millonario mayor que, que eh, al que me estoy refiriendo aquí eh, eh, cuando hablo de de propia, mis propias obras, incluso en, mi, en Academia Edu, por ejemplo, me dicen que tengo 800 o 900 menciones a trabajos míos, pero es que Historia de debate tiene eh, 2.000 o 3.000, o, solo en trabajos publicados en Academia Edu, o sea que eh, va, por, va por delante la historiografía, que, que la historia que escribimos individualmente como redes, tendencia o, o foro eh, historiográfico. Creo que digo, cuando digo que historia de debate es el paradigma de la historiografía digital, es que estoy pensando en, en todo lo que hemos contribuido que puede servir de ejemplo para otros, sobre todo para otras disciplinas, en democratizar nuestra disciplina, en su aspecto más complicado, que es la reflexión sobre la propia disciplina donde, pues naturalmente, en nuestras plataformas digitales, incluso en nuestros congresos cualquiera eh, puede hacerlo sin, sin, sin, sin criterios de antigüedad ni, ni, ni, ni categoría, ¿verdad? Después pienso que nunca antes eh, habíamos visto, nunca antes de historia debate un sujeto académico colectivo en acción ¿no? yo creo que hemos conseguido un, una gran influencia gracias a la colaboración de todos los que estáis aquí eh, como, como, como, como espectadores y de muchos otros que en todos estos eh, últimas las últimas dos décadas han colaborado con nosotros y, y nos han ayudado en diferentes momentos y en diferentes aspectos de Dimensiones de lo que es historia eh, debate. Creo que influimos bastante en el ámbito académico latino, sobre todo europeo, americano, pero no solo, no solo porque una parte lo sabemos ya desde que nació historia debate de, de, de nuestro proceso historiográfico, es seguido desde otros ámbitos, aparte de que hoy todo el mundo, eh, mucha gente sabe y lee. En, castellano, ¿no? es la segunda lengua después del inglés eh, de uso, la segunda lengua de uso después del inglés en, en el mundo eh, digital. Bien, creo que hemos ido más allá de la academia establecida. ¿no? Muchas veces yo me sentí que éramos a, adelantados a nuestro tiempo, pero cada vez lo pienso menos, porque la aceleración que está sufriendo el siglo XXI, de, de, incluyendo eh, en la, las relaciones académicas y universitarias, nos están dando la razón con mucha más rapidez de lo que yo eh, pensaba, lo cual es motivo de celebración. Bueno, por hoy termino y termino con el tema de la historia digital como nuevo eh, paradigma. Eh, si queréis saber más, eh, pues os pues puedo ofrecer tres conferencias que están en vídeo y en audio. En el año 2013, una titulada La Nouvelle histori historiografía Digital, eh, dada en la Universidad de, de Leuven, en Bélgica, la, la Universidad de Lovaina la, fl la flamenca. En el 2014, eh, la conferencia inaugural en el congreso de las licenciaturas de historia en Tlaxcala, en México, sobre la historia digital como nuevo paradigma y más recientemente, en el año 2017, también una conferencia transmitida por, por, por, por Internet sobre el paradigma digital de la historia en el Instituto Mora de Ciudad de México. Nada más, el próximo episodio será sobre la historia globalista, es un nombre que, que medio inventado por mí, pero no había otra manera de, de llamar a, a, a lo que, se, se, por otro lado, ya con un nombre más largo, se llama la historia mundial como historia global. Hasta la semana que viene y que la historia os acompañe, amigos.